Es un cuento de Navidad uh, muy mágico, es una película que te hará sentirte bien, te enseñará ciertas cosas um, de la profundidad, de lo que es la alegría, y, y es una película que, que te hará reír y te hará llorar un pelín, pero, pero en el fondo vas a salir muy contento. Yo llevo muchos años trabajando con ellos con cáncer, y parece mentira, pero donde más eh, podrías pensar que está la tristeza es donde más está la alegría. Entonces estos maravillosos chicos eh, son los que te enseñan verdaderamente lo que es la felicidad. Ah, entonces yo quería contar en una historia un poco el resumen de lo que a mí me han enseñado. Es un viaje el guión, ¿eh? es una aventura total. Y lo que pensé cuando leí el guión, se me pasó en un pispás además... ...y digo, esta película se va a hacer y aparte de eso no es cuando lo leí... ...sino cuando lo sigo leyendo, sigo teniendo las mismas sensaciones... ...que tuve cuando lo leí la primera vez. Una preciosa historia, muy emocionante y al mismo tiempo con mucho sentido del humor... ...o sea, que consigue algo tan difícil como es hacer una comedia... ...con temas que también pueden ser delicados y difíciles... ...como es la enfermedad de un niño... ...hay muy buen ambiente, no sé si lo has podido notar... ...pero hay muy buen ambiente, la gente siempre está contenta... está, ...no sé, yo estoy encantada la verdad, estoy muy feliz... ...y si Paco crea, pues ese ambiente lo está creando el él en el rodaje, claro. Que no tener hoy es un abrazo por he tenido la suerte de hacer mucha televisión... ...y eso es una gran cantera para poder hacer cine, ¿no?... Um, ...es mi, mi primera película y la he esperado como agua de mayo. Es muy, muy conciso en lo que quiere, ¿no?... no no es de estos directores noveles que de repente hacen miles de tomas y se cubren con miles de planos porque no sabe exactamente luego en montaje, no, no, él pone la cámara aquí, rueda, si le vale a la primera, a la primera y ya está. Estoy rodeado de, de, de profesionales de arriba abajo, tanto el equipo técnico como los actores, entonces me lo pone muy fácil, me lo pone muy fácil. Yo creo que los cuentos de Navidad son claves. Yo no sé, yo creo que todos recordamos películas como, como Love Actually, que fue, es la típica que quieres ver. Yo creo que la Navidad es eterna en el sentido. Lo vemos en noviembre, pero si tú ves una película navideña buena en marzo, es sonriendo. ¿no? Yo creo que en Navidad, y más con la que está cayendo, eh, hace falta alegría y, y, y, y que te expliquen que lo que verdaderamente cuenta es la salud, la familia y el amor.